En este video training vamos a realizar el primer ejercicio del práctico sobre el lenguaje de programación y lo vamos a hacer en Python. También vamos a utilizar este, esta herramienta para eh, ejecutar en línea sin necesidad de instalar programas en nuestra computadora. Bien, en, en este lenguaje es bastante eh, intuitivo y sencillo eh, realizar el ejercicio. Vamos a declarar eh, una variable en la cual vamos a recibir el texto que el usuario ingrese por eh, la consola, por el teclado. Y eso lo vamos a hacer a través de una función, que es la que nos permite ingresar algo por teclado. Luego vamos a mostrar el saludo que pide el ejercicio y a continuación el nombre. Muy fácil. Acá tenemos la alternativa para visualizar la ejecución. En esta herramienta se puede ver cómo van ejecutándose las sentencias o las instrucciones línea por línea. En este momento nos está pidiendo que ingresemos el nombre. Bueno, tipamos algo y le damos Enter. Y va a pasar a eh, la instrucción o la sentencia siguiente. Fíjense en cómo marca ahora la línea número 2. Le pedimos que avance un paso en la ejecución o simplemente que vaya al final. Y podemos ver la salida, lo que estaría en la consola, que es el mensaje de bienvenida. Lo que tenemos que hacer ahora es incorporar eh, las sentencias para mostrar la fecha y hora actual. Como no sabemos cómo hacer eso, vamos a buscar en alguna guía, en alguna referencia, que como siempre digo, todo programador debe tener a mano. En este caso vamos a acceder a la información que tiene la Python Software Foundation. Esta es una página web donde podemos encontrar la primerísima documentación sobre este lenguaje de programación y sobre las librerías o las eh, interfaces de aplicación. Acá tenemos, por ejemplo, la eh, referencia de la librería, en este caso del Python 3, que es el que estamos usando. Y acá es donde vamos a poder buscar algo que tenga que ver con Date o Date Time. A ver qué es lo que nos puede mostrar. Esperamos un momento. Y acá tenemos algunas entradas. Como por ejemplo la clase daytime, este Como eh, el tipo que nos facilita eh, información o métodos para manipular fechas y horas. Y acá tenemos Daytime Today y Daytime Now bien esto es lo que nos da justamente eh, la fecha y hora locales entonces ya podemos hacer eh, lo que nos pide el ejercicio vamos a crear una variable del tipo dieTime now y lo que nos quedaría por hacer es mostrar justamente eh, lo que dice o sea cuál es su valor para que esto funcione cuando utilizamos eh, funciones objetos o métodos que no están incluidos en el núcleo de el python hace falta importar estos componentes para ello lo que se tiene que hacer es algo parecido a lo de java que dice eh, de tal paquete from the time importe y le vamos a decir qué queremos que importe. Si quisiéramos que importe todo, le ponemos un asterisco. Pero bueno, solamente eso. Y ahora ejecutamos. Nuevamente lo va a hacer línea por línea. Pasamos esto. Ahí nos está pidiendo el nombre. Pero fíjense en que ya cargó la librería datetime Por eso es que nos aparecen todos esos objetos. Ahora ya estamos en la tercera línea. Se está creando el objeto fecha o la variable fecha. Y finalmente nos muestra lo que estábamos buscando. El saludo con la fecha y hora actuales. Eso es todo.